Hola, cómo estás? Te cuento que Armé este robot. Se trata del kit de robótica Roboblock Coopers y este modelo que Armé se llama Captain Alloy, que vendría a ser Capitán Aleación. Supongo que es porque las piezas son de aluminio. Hice un tutorial en cuatro tramos que muestra todo el proceso de armado del robot. Lo hice en cuatro tramos porque todo el proceso de armado es muy largo y quedaba demasiado extenso si lo hacía en un solo video. Y hay otro video anterior donde se muestra todo el contenido de la caja del kit de robótica, que son 230 piezas y las muestro una por una en detalle. En este primer video vamos a armar la estructura básica del chasis del robot. Míralo y después contame qué te pareció. Bueno, vamos a empezar con el armado. Lo primero que vamos a usar es el manual de usuario. En las páginas 3 y 4 están los pasos para el armado y son 24 pasos. El primer paso es sacarle las cubiertas a dos de las ruedas. Las cubiertas son flexibles y son este, elásticas, así que no van a tener problema con eso. Tiran un poco y las sacan. El segundo paso es comenzar a armar el chasis. Para eso vamos a utilizar una pieza que tiene forma de U, que se llama bracket, y vamos a utilizarla de color gris. Además de eso vamos a usar dos vigas largas y también... 4 tornillos de 15 milímetros y 4 tuercas M4. Lo colocamos de esta forma, de manera que la viga tenga una saliente. Y vamos a poner los tornillos en el primero y en el tercer agujero del bracket, de la pieza que es el bracket. Del otro lado ponemos la tuerca. Fíjense que la viga tiene dos caras y hay una cara que va a permitir que tenga una saliente. De esa forma tiene que quedar. Y la otra viga en forma opuesta hacemos lo mismo para que quede en forma simétrica. Y colocamos un tornillo en el primer orificio y el otro en el tercero. Del otro lado ponemos las tuercas. Y después vamos a ajustar utilizando la llave inglesa. Van a ver que no va a ser necesario utilizar el destornillador. Con la llave inglesa solamente lo van a poder ajustar. No ajusten demasiado porque la idea es después poder desarmarlo y poder armar otros robots también. Porque hay seis modelos distintos para armar. Bueno, así quedaría la primera parte del chasis. El tercer paso es armar el paragolpe interior. Sería con dos vigas cortas y esta pieza de color verde que es el paragolpe. Y vamos a utilizar dos tornillos de 30 milímetros y dos tuercas M4. Esas son todas las piezas que vamos a usar. Y ahora les muestro dónde tienen que colocar los tornillos. Van a colocarlos en el segundo y en el tercer orificio de la fila de arriba. Así como se muestra. Sostenemos los tornillos y colocamos las vigas que tienen dos caras. Tienen una cara de 5 agujeros y una de 6. Vamos a utilizar el de 6 agujeros. De esta forma tiene que quedar. Ahora, la otra viga hacemos lo mismo. Fíjense que tiene dos caras, una de 5 y una de 6. Utilizamos la cara de 6 para que coincida exactamente con la otra viga. Esto es importante porque si lo ponemos en la otra cara no les van a coincidir los agujeros. Y además después, estas vigas tienen una saliente, que eso va a permitir que coloquemos otra pieza más adelante. Ajustamos. No va a ser necesario utilizar el destornillador porque se ajusta bastante bien. Pero si ustedes lo quieren hacer, lo sostienen de esta forma. Sostienen la llave con el dedo dan vuelta a la pieza y ajusta con el destornillador. Así les tiene que quedar esta parte armada. Ahora, el cuarto paso vendría a ser ponerle los rulemanes a las... A dos de las llantas Vamos a utilizar dos llantas Y en esta bolsa donde estaban los cables Si recuerdan había unas piezas pequeñas Son cuatro rulemanes metálicos Y hay dos tubos cortos de plástico Vamos a utilizar los tubos cortos de plástico Y cuatro rulemanes. Estas son las piezas que vamos a usar las otras las guardamos para después. Ahora en la llanta. Hacemos lo siguiente. Le ponemos. Uno de los rulemanes, Lo sostenemos con el dedo para que no se caiga. Y del otro lado ponemos. El tubo corto. Y arriba otro rulemán, Y así simplemente va a quedar armado. Las dos llantas de la misma forma. El paso número 5 es colocarle ejes a estas llantas vamos a utilizar dos tornillos de 42 milímetros y dos tuercas M4 y también vamos a utilizar los dos tubos de plástico en este caso los largos y procedemos de esta forma las llantas si recuerdan tienen una cara que va hacia adentro y una cara que va hacia afuera por la cara que va hacia afuera colocamos el tornillo y del otro lado le ponemos el tubo de plástico. Y después vamos al chasis y en este orificio colocamos el tornillo. ¿Lo ven? Es el segundo orificio de la fila de abajo. Del lado de adentro vamos a colocarle la tuerca y vamos a ajustar. Vamos a tratar de ajustar utilizando la llave. Pero van a ver que no van a tener mucho margen para maniobrar. Entonces ahora sí, si quieren pueden utilizar el destornillador. Colocan la llave, vamos a encontrar una forma de sostenerla con el dedo para que no se caiga. Giramos toda la pieza y del otro lado ajustamos con el destornillador. No ajustes demasiado porque si no la rueda no va a girar y la idea es que la rueda gire. Si ajusta mucho la rueda va a quedar fija y no va a poder girar. Con la otra rueda hacemos lo mismo. Buscamos la cara que va hacia afuera, le ponemos el tornillo, después el tubo de plástico. Y después, en forma simétrica, en el otro orificio, colocamos el eje. Del lado de adentro ponemos la tuerquita. Y otra vez nos va a pasar lo mismo cuando queramos ajustar. No vamos a tener margen para maniobrar. Entonces, sostenemos la pinza, la llave, perdón, la llave inglesa. Giramos la pieza y del otro lado con el destornillador terminamos de ajustar. No hay que ajustar demasiado para que la rueda pueda girar. De esta forma nos va a quedar el chasis armado. Estas serían las ruedas delanteras. Verifiquen que gire y ya está. Ahora en el paso 6 vamos a poner los soportes para los motores. Los soportes son estas piezas de forma triangular. Vamos a utilizar cuatro tornillos de 15 milímetros. Y cuatro tuercas M4 Los soportes triangulares los colocamos de esta forma En el orificio que está en el vértice El último de los agujeros Ahí ponemos uno de los tornillos Y el otro tornillo lo vamos a colocar en el orificio del centro Es decir, el tercer orificio Y ahora vamos a la viga y colocamos, no en los dos primeros sino en los siguientes, o sea en el segundo y tercer orificio de la viga. Colocamos las tuercas del otro lado, sostenemos con el dedo para que no se caigan los tornillos y colocamos las tuercas. Ajustamos con la llave inglesa y así es como tiene que quedar. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Ponemos la pieza en la posición correcta de manera que quede en forma simétrica. Y tenemos que colocar en el orificio el de la punta y en el del medio que sería el tercero. Ahí se ve. Ahí está, en el tercer orificio. Colocamos en la posición correcta. Y del otro lado vamos a ponerle las tuerquitas. Bueno, como ven es muy fácil, es entretenido. No ajusten demasiado porque la idea es hacer otros robots después. Me olvidé de ajustar, voy a ajustar un poco con la llave inglesa Bueno y ahí tenemos parte, la primera parte del chasis armado eso fue la primera parte del armado del robot y ahora al final del video va a salir un enlace donde vas a poder ir a la segunda parte para continuar armando el robot. Si te gusta este tipo de contenidos, compartilo, dale like y suscríbete para que no te pierdas todas las novedades y puedas acceder a todo el material que voy a ir subiendo. Gracias y hasta el próximo video.